Ah, los sueños. Qué cosa tan extraña son los sueños. Y una vez despierto no cuentas y nadie sabe decirte el por qué. Porque sueñas que puedes volar o sueñas que sin peligro puedes escalar ¿Quién no ha soñado alguna vez? Está volando en el cielo que no sabe cómo bajar y se alegra cuando consigue despertar o bien estar subiendo una montaña y no para de subir, y en un momento, darte cuenta de que no sabrás bajar, y estás allá arriba hasta que consigues despertar. Y una vez despierto lo cuentas, y nadie sabe decirte el porqué, porque sueñas que puedes volar, o sueñas que sin peligro puedes escalar, ¿Cuántas veces has soñado con tu amor y amaneces todo mojado de sudor o amaneces muy enfadado? Porque en el sueño tu amor te ha dejado y es que los sueños son imprevisibles. Y a veces nada inolvidable es porque resulta Que sabes que has soñado y no recuerdas Y es que los sueños están ahí entre tus cuerdas Ay, los no sueños Ay, los no sueños que no ha soñado alguna vez? Que está volando en el cielo Que no sabe cómo bajar Y se alegra cuando consigue despertar Y una vez despierto lo cuentas Y nadie sabe decirte el porqué ¿Por qué sueñas que puedes volar o sueñas que sin peligro puedes escalar?